No como aquella vez en bosque lúgubre. Ahí está el relé. Solo hay que reiniciarlo del todo. Esto servirá para volver a poner en marcha la red de alerta preventiva. Genial, eso es. Ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente. El primero está cerca. Igual deberías coger algunos suministros antes de irte. Ahí está el primer sensor. Necesito que accedas a él. Quédate cerca para que pueda recibir lecturas de energía moldeadora. Espera, algo se mueve. Parecen escorpidores. ¿Dónde está que muerden? Como siempre, no. Seguro que hace mucho que no prueban carne de librancero. Pues hoy tampoco está en el menú. Ajá, díselo a ellos. Aguanta un poco más, todavía no me han llegado los datos. Hay una catarata un poco más adelante, por si quieres enfriar el traje. Viene bien en una. Ya casi has llegado al próximo sensor. Anda, échale un vistazo. y mientras me llegan los datos. Al menos no hay rastro de los escorpidones. Hoy están agresivos. Los pájaros han salido en desbandada, a Owen. ¿Qué pasa? Intento averiguarlo. Tengo datos y no son buenos. ¿Hay algo? Puede que sea energía moldeadora. Ve al siguiente sensor y sabremos más. A lo mejor deberíamos hacerles caso a los pájaros. ¿Qué puede pasar, Owen? Tú entraste en el corazón de la furia, ¿no? Ni me lo nombres. ¿Ves esas ruinas? Según una teoría, una reliquia bodeadora invirtió las leyes de la gravedad durante un día entero. Ya, pues yo no voy a permitir algo así. por las nubes. Hay una reliquia inestable por aquí. Una chunga. Creo que tengo la ubicación. Voy para allá. Ay, ¿Cómo quema? No te preocupes. La guarda resiste el fuego. Ah, está haciendo punto. ¿Y cuando llegue a ese punto? Eh, lo notarás enseguida. Los seres herméticos resisten. ¿Quieres que llame a más libranceros? No hay tiempo. No podemos arriesgarnos a que las cosas empeoren. Allá. Son ruinas moldeadoras. Vamos por buen camino. Parece un candado de ecos. Hay que abrirlo. No es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos. Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta. Solo puedes llevar tres en la alabarda. Funciona, aunque no me preguntes por qué. Eso es cosa de los organistas. Y hacen falta más ecos. un fragmento de energía del himno a la deriva. eso debería bastar. A ver si se abre la puerta. ¡Ajá! Listo, ya podemos seguir. Las ruinas moldeadoras son impresionantes en general, pero esta se lleva la palma. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Para levantar una montaña o formar un océano o crear algún engendro. ¿Quién sabe? Debe tener un propósito. Es la gran incógnita de este mundo. Y esta va a despertar detecto una energía muy potente en lo más profundo. ¿Pero esto qué es? Ahí me has pillado. ¿Parece peligroso? No hay mapas de esta ruina. ¿Qué pasas? Sufrirás una sobrecarga. ¡Eh, cuidado! ¡No tengo control de vuelo! Voy a intentar reiniciarlo. Aguanta. ¡Ah, menos mal. Solo es agua. ¡Oh, well. Ya está. Los controles vuelven a funcionar. Eso de ahí arriba es la reliquia. Y no es pequeña que digamos. Vas a tener que silenciarla. No sé por dónde empezar. Algunos ecos se han desperdigado. Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio. He encontrado uno. Ya sabes lo que hay. Necesitas más. Hace la reliquia. no sabría decirte, pero la burbuja de energía crece. Se está... Funciona. Trae más ecos y así colapsaremos la burbuja de energía. Piensa aquí ahí dentro. Se está usando el como energía creadora. Van a hacer algo completamente nuevo. Eso es por culpa de los moldeadores. Aún así, es fascinante. Está absorbiendo energía para formar un cataclismo. Lo has logrado. Eso debería silenciarla. ¡Lo ha aguantado! ¡Ya lo veo! No pierdes el tiempo. ¿Tienes compañía? ¡Y algo, Owen! Sí, sí, estoy intentando pensar. La energía moldeadora aumenta. Estamos a las puertas de un cataclismo. Esto es ridículo en comparación. A mí no me parece ridículo, precisamente. Ya te dije que podría hacer cualquier cosa. Que queda otra que aguantar y seguir, o pues será mucho peor. Creo que tengo una idea. Necesito un poco de tiempo. Aguanta. Ya está Owen. Bueno. Vale, creo que aún podemos ponerle fin a esto. Recoge los fragmentos de la reliquia que han salido volando y vuelve a juntarlos. ¡Ah! Y otro detallito. Vas a tener más compañía pronto. He encontrado uno. Llévalo a su sitio. Venga. con nosotros. No te des por vencido y seguro que vives para contarlo. Bueno, seguro, seguro. Oh, bueno. Por ahí cruñe algo. Es algo orgánico. Eso es lo único que sé con seguridad. El librancero que acabó con las tripas fuera tuvo más suerte. Eso es suerte. Mejor ya está, ¿no? ¡Qué incordio! Son todas así, como puzzles que solo comprenden los moldeadores. No, es que me estorba el hielo. Hey. Hey, ¡Silenciana! Eso intento. Y se si lo es he Eso, No hay manera. ¡No! no ¡Por ganas! Bueno, ahora tengo otra batallita La de Lursix gigante que casi te come de un bocado Sí, será todo un éxito Yo doy el contrato portajado. por Zanjano Vamos a Fuerte Darcy. Esto, hay que celebrarlo Voy a parar. Aquí estamos, de regreso en Fuerte Tarsis, la última parada en la frontera de Bastión. Vaya, mi librancero favorito. He oído que has estado ocupado. Ya sabes cómo va esto, Zoe. Otro día, otra catástrofe evitada. ¿Qué has hecho esta vez? Nada, mi armadura está bien. Creo. Espero. Bienvenido a casa. Ven al enclave y pásate por mi amplificador. ¿Pasa algo? No, no, no. no. ¿Qué va a pasar? Todo va estupendamente... Déjate caer cuando puedas. ¿Ha conseguido volver? A uh, Dura, espera. Es un trabajo importante, ¿no? No está mal. Un asunto de arcanistas. Bien. Hay que demostrarle a la gente por qué estamos... ¿Sí? ¿Ves lo que digo? Lo has notado, ¿no? Ese ruido. Suena, ¿verdad? Las mediciones están dentro de lo aceptable. Intenta ver más allá de los números. Algo falla. La conexión es algo difusa. ¿Cómo cuantificas difuso? No cuantifico difuso. No se miden, no se cuentan, no es eso. Se intuye. ¿Va todo bien, Owen? Sí, verás, en tu última misión noté una señal extraña en la silla de encriptación. Las mediciones están dentro de lo aceptable. ¿Eh? Tú misma. Pero si lo ignoras y algo va mal. Ah, buscaré a un arcanista y haré una inspección completa de la unidad. No le pasa nada a la silla, ¿no? No. ¿Por qué te metes en problemas? ¿Pero qué me dices? Le acabo de hacer un favor. No sabes lo aburrido que es ser encriptador del fuerte. Ella no trabaja con libranceros. No ve el mundo a través de los ojos de un piloto de alabarda. No, no, no. ¿Sabes lo que hace? Transmite mensajes de aquí para allá, entre los encriptadores de la capital, un día tras otro y tras otro. Hay gente para todo. Para ser librancero no vale cualquiera. Lo que tú digas. Pero la última misión... Habría ido mejor con un compañero. Ya tengo uno. Tú, todo piloto necesita un encriptador. No decía eso. Mira, si tuviera mi propio traje, podría acompañarte fuera. Relájate, figura. Si entrenas más, llegará el día, te lo prometo. Vale. Tampoco podemos permitirnos un traje extra. No hay encargos. Se nos ocurrirá algo, como siempre. Ya. No te da pena haberte perdido los días de gloria. Cuando se trataba a los libranceros como héroes, les caían contratos por todas partes, fuera donde fuera, y se les daba respeto. ¿Y bocadillos? Bocadillos. Sí. No he comido aún. Tengo hambre. El presupuesto está justo. Pero da para bocadillos. Es probable. Mira, ¿qué tal si te pasas por la fragua? Pon a punto tú a la barda y así estaremos listos por si nos cae un contrato.